Saludos, soy Rafel Banker y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de cómo eh, ver los mensajes de WhatsApp borrados para todos sin usar aplicación de terceros. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a enviar un mensaje, voy a enviar un mensaje desde acá de mi otro WhatsApp, desde acá del ordenador a mi celular. Y miren que ahí va a llegar, ¿cierto? Pero existe el caso de que si yo elimino este mensaje Eliminar para todos eh, No veo ese mensaje, no lo voy a poder ver Y a veces las aplicaciones de tercero fallan Y no nos muestran el mensaje si usamos una versión diferente de WhatsApp Y lo otro es que este, Esas aplicaciones de tercero manejan muchos anuncios Y nos descargan muy rápido el teléfono entonces, si yo vengo acá al WhatsApp, a mirar quién me escribió, veo que el mensaje está eliminado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo solucionamos ese problemita sin usar aplicaciones de tercero? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a configuración. Nos vamos a aplicaciones y notificaciones. Luego vamos a irnos a notificaciones. Notificaciones. Y luego vamos a irnos a historial de notificaciones y vamos a activar esta opción. Luego cerramos aquí. Vamos a enviar un mensaje nuevamente desde el otro WhatsApp. Vamos a ponerle HHJ y enviar. Entonces miren que ahí me llegó, ¿cierto? Entonces si yo elimino este mensaje ahora. Eliminar. Voy, ingreso a WhatsApp. Miren que el mensaje no está, también está eliminado, ¿cierto? Pero si nos vamos acá a configuración nos vamos a configuración Luego aplicación y notificaciones Luego nos vamos a notificaciones Luego vamos a dar clic en historial de notificaciones Y aquí podemos ver eh, Todo lo que nos han escrito Entonces aquí en la primera opción nos sale Que hay un mensaje eliminado, cierto? Y acá abajito Notifi 13 notificaciones, vamos a desplegar allí y miren, miren cómo aparece, ¿cierto? Un mensaje eliminado que fue ahora, sí o no, y abajo no, sale JJH que fue el mensaje que mandé ahora y luego lo eliminé, eh, no ese no es, eliminé acá arriba y luego lo mandé nuevamente, mandé JJH y ahí está el mensaje, o sea que de aquí en adelante todos los mensajes que nos envíen y los eliminen van a aparecer, va a escribir U uh, uh, uh? lo voy a mandar ahí ya llegó cierto, miren ahí está lleno notificación aparece supongamos que no vimos el mensaje y quien lo envía lo elimina para todos, entonces cuando ingresemos aquí a Whatsapp, ya el mensaje no está pero si nos vamos aquí a notificaciones luego aplicaciones y notificaciones, luego eh, vamos a darle en donde está la opción notificaciones Luego vamos a darle clic en historial de notificación y vamos a buscar la opción, la notificación que dice UUU. U, U. Entonces vamos a desplegar aquí en la aplicación WhatsApp y miren que ahí está. Arriba está la opción donde lo eliminé y abajo está UUU. U, U. O sea que esto nos puede servir, eh, nos puede ser de gran ayuda para ver los mensajes eliminados sin necesidad de usar aplicaciones de tercero. Ya que ello consume mucho recursos a causa de todas las múltiples eh, eh, múltiples anuncios que salen allí. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Espero les sirva el vídeo Y no olviden suscribirse, activar la campanita, compartir el contenido en sus redes sociales, en WhatsApp, pónganlo de estado en Facebook y en otras redes sociales que existan No sé qué usen ustedes. Y no olviden suscribirse. Chao.